Empezamos con este vídeo, una serie de vídeos que vamos a dedicar a aprender Python, el lenguaje de programación que vamos a utilizar para crear los módulos de Odoo. Pero antes de empezar, eh, sí que resulta conveniente entender cuál va a ser el enfoque que vamos a adoptar, ya que van a ser unos vídeos que están pensados no para aprender a programar en Python, sino para aquellos desarrolladores con un nivel medio-alto que vayan a hacer una migración desde el lenguaje de programación habitual que ellos usen a Python. Bien, pues para empezar, qué mejor manera que hacer un poco de historia, conocer qué es Python y cuáles son sus principales características que lo están haciendo uno de los lenguajes más utilizados hoy en día. Y es que todo empezó con este chico holandés, Guido Van Rossum, que hacia finales de los años 80 decidió crear casi por hobby un lenguaje de scripting, es decir, un lenguaje que está más pensado para el trabajo en sistemas que para la creación en sí de aplicaciones, que tuviera una sintaxis muy similar al C, y que además fuera fácil tanto de aprender como de utilizar. La primera versión de este lenguaje, que por cierto llamó Python en honor al grupo cómico Monty Python, no tuvo una gran acogida, pero sí que es verdad que sentó las bases para lo que realmente es Python hoy, un lenguaje muy versátil y muy extendido. Obviamente, durante todo este tiempo han habido muchos colaboradores en el proyecto, pero Guido seguía siendo el coordinador de todo el proyecto. De hecho, tenía un título honorífico, que es el BDFL, algo así como el buen dictador de por vida, de manera que tenía la última palabra ¿no? sobre lo que tenía que pasar en el proyecto. Pero desde mediados de 2018, Guido se retiró de ese cargo para quedarse más en un segundo plano. Bueno, pues vamos ya a centrarnos más en, en Python. Y la mejor manera de definirlo es diciendo que es un lenguaje de programación de propósito general. Claro, esto puede resultar chocante después de lo que acabamos de comentar, de que Python se ideó como un lenguaje de scripts. Eso es verdad, pero aunque ese es su punto de partida, Python enseguida se fue convirtiendo en un lenguaje que podía aplicarse a la creación de casi cualquier tipo de aplicación. Desarrollo de videojuegos, gestión de microcontroladores, elementos del stack de la web, por supuesto los scripts y últimamente algo que está tan de moda como la inteligencia artificial o la ciencia de datos. Por supuesto, es un lenguaje de alto nivel y en este caso interpretado, no compilado. Eso va a implicar, por una parte, unos mayores tiempos de ejecución y también la necesidad de incluir siempre para su ejecución el intérprete. Pero por otra parte, esa necesidad de intérprete va a facilitar la multiplataforma del lenguaje. Todo sistema que posea un intérprete podrá ejecutar código Python. Además, eh, posee una licencia libre llamada PSFL, que son las siglas de Python Software Foundation License, que aunque no es la licencia GPL, ya que permite que se puedan realizar modificaciones del código de Python que no sean libres, sí que es compatible con ella, ya que permite el trabajo con otros códigos que estén desarrollados bajo licencia GPL. Por otra parte, entrando ya en características técnicas, una de las más llamativas es que es un lenguaje multiparadigma, soportando tanto programación funcional como programación orientada a objetos o la clásica programación estructurada. Soporta tipado dinámico, permitiendo al programador despreocuparse de la asignación del tipo de variable. Va a ser el propio intérprete el que infiera ese este tipo a partir del valor que tiene asignado. Incluye un garbage collector, un recolector de basura, que va a ir limpiando de manera automática aquellas estructuras de datos que ocupan la memoria y que ya no están en uso. Es un lenguaje que es extensible, es decir, que podemos ir creándole, añadiendo nuevas características a través de módulos o de paquetes. Un módulo no es ni más ni menos que un fichero de código Python que puede ser reutilizado en nuestros programas. Pero es posible crear módulos, ya no en Python, sino en lenguajes como C++ C++ o Go, que permiten ser considerados como módulos del propio sistema. Además, existe el concepto de paquete, que podríamos considerar como un conjunto de módulos con un objetivo común. Para poder realizar esta gestión de paquetes, Python incluye un paquete que se denomina pip, algo así como el npm, que se utiliza para la gestión de paquetes en Node. Y por último, el código escrito en Python es un código que ya de por sí es un código muy legible. Por ejemplo, se eliminan las típicas llaves que definen bloques en lenguajes como C o como Java para utilizar otros puntos, siendo obligatorio el uso de identaciones para poder definir qué elementos pertenecen a un bloque. Estas características, con algún detalle que vamos a comentar ahora, hacen que la implantación de Python sea muy grande hoy en día. De hecho, es uno de los lenguajes mejor considerados en la gran mayoría de rankings que valoran lenguajes de programación. Índices que valoran cosas como la popularidad entre los programadores, la cantidad de ofertas de trabajo que reclaman desarrolladores con conocimientos en ese lenguaje o los sueldos que se están pagando a estos desarrolladores. ¿Y por qué? Bueno, pues entre muchas razones es porque su curva de aprendizaje es muy suave y eso permite que pueda ser utilizado en ambientes académicos para por ejemplo introducir la programación o también por desarrolladores eventuales, personas que no dediquen el 100% de su tiempo a la programación, pero sí que de vez en cuando necesitan algún pequeño programa para solucionar algún problema puntual. Además posee una gran cantidad de módulos y de paquetes. Es fácil encontrar algún paquete que solucione parte de las necesidades que tenemos para una aplicación en concreto. Por supuesto es portable, es decir, puede ser funcional en muchos sistemas. Y por último, se ha convertido en uno de los lenguajes más habituales cuando hablamos de Data Science o de IA, siendo una de las razones la gran cantidad de paquetes disponibles para trabajar en este ámbito. Paquetes como TensorFlow, Keras o Pandas. Pero bueno, eh, no todo es bonito. Python tiene una serie de inconvenientes, pocos, pero que es muy interesante tenerlos en cuenta a la hora de poder elegir Python como el lenguaje de desarrollo de un proyecto el primero tal vez el más importante es que es un lenguaje lento como hemos comentado antes es un lenguaje interpretado y por lo tanto más lento que los lenguajes compilados es verdad que para cierto tipo de tareas esa lentitud puede no ser importante pero sí que hay otras en las que esta lentitud podría ser crítica y además tiene un alto consumo de memoria no es justamente un lenguaje liviano un lenguaje optimizado para poder trabajar con poca memoria y por último se encuentra limitado en dos grandes campos de la programación actual como son la programación para móviles o la programación para web. De hecho, existen frameworks que permiten el trabajo de Python en la parte de back, frameworks como Flask o Django, pero sin embargo el trabajo en la parte de front o incluso como WebAssembly es muy limitado por no decir nulo. Algunos de esos inconvenientes, sobre todo los relativos a la lentitud, pueden ser solucionados, al menos parcialmente, con unas soluciones un poco alternativas. La primera es el uso de intérpretes diferentes al intérprete original. Python, el intérprete original, está escrito en C y de hecho en muchas ocasiones lo podéis encontrar como cPython. Pero existen implementaciones escritas para máquinas virtuales específicas. Por ejemplo, Jiton es una implementación escrita en Java que permite que Python corra sobre la máquina virtual de Java, sobre JRE. Y de manera similar tenemos IronPython que hace lo mismo sobre la máquina de .NET, en este caso el CLR. Además, existe otra implementación que está escrita propiamente en Python y que, aunque puede resultar un poco chocante su existencia, es útil cuando lo que se quiere es estar trabajando sobre el propio código de Python. Y luego, por otra parte, tenemos los considerados cross-compilers o compiladores cruzados, que son aquellas herramientas que por una parte convierten código Python en C, en este caso con Python, código que luego puede ser compilado de manera nativa a una máquina concreta y que por lo tanto no requeriría del uso del intérprete, installer que lo que genera es un único paquete, también ejecutable, pero que no es ni más ni menos que una envoltura que incluye el código Python y el intérprete, pero que, a vista del usuario, únicamente es un fichero ejecutable. Y para acabar, por razones que ahora comentaremos, conviene conocer cuáles son las versiones de Python. Cada versión de Python se identifica por tres números. Un primer número, que corresponde a las versiones grandes o versiones mayores, versiones que son incompatibles entre sí. Es decir, un código pensado para trabajar con Python 2 no va a ejecutarse en Python 1, pasando lo mismo con aquellos códigos desarrollados para Python 3 a la hora de ejecutarse en Python 2 o viceversa. El segundo número, que hemos denominado i, correspondería a las versiones importantes, que son aquellas que introducen novedades en el lenguaje, pero manteniendo compatibilidad con la versión mayor correspondiente. Y por último, el número z sería la versión menor, que son aquellas versiones que se considerarían de mantenimiento, aquellas que básicamente corrigen errores y fallos de seguridad. Bien, pues como se puede ver en el gráfico, la versión 1 es una versión ya obsoleta, sin embargo, en la actualidad todavía están en producción tanto la versión 2 como la versión 3. La idea es pasar a obsoleta la versión 2 en poco tiempo, pero la existencia de un gran parque de aplicaciones desarrolladas con Python 2 y que la migración de la versión 2 a la 3 no es algo que resulte sencillo, Muchísimos de los sistemas incorporan intérpretes para ambas dos versiones.